¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí. Uh. Bueno chicos, el día de hoy vamos a jugar la, la versión de Fall Guys pero para móviles. Sé que Fall Guys ya pasó de moda por culpa de Amokos. Especísimo. Así que vamos a ver qué, qué, mapa, qué mapa nos toca A ver, fútbol, a ver cuál, cuál, cuál, cuál Uy, Dios mío, no sé cuál sea este No sé cuál sea este, a, a lo mejor tenemos que adivinar cuál es el bueno A ver, vamos a ver qué tal ¿Es ese? No, no, tampoco es este ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, ok Ah, ok, este es como el del juego de calamar De ir descubriendo cuál vidrio es el correcto Ahora cuál, cuál, cuál, cuál a ver, no, pero ¿por qué me empujan? Me empujaron A ver, ¿de aquí se puede? Uy, sí, sí, sí No, pero ¿por qué te...? Ay, no Ah, ok Doble salto No, no oh, no, no uy. ¿Qué? Oh, bugueadísimo Bugueadísimo Ayuda Ok, ok, ok, ok ¿Estamos bugueadísimos? No, no, no, no ya clasificó uno de 16. O sea que ya Ya el camino ya está desbloqueado. Apto para que nosotros pasemos. Ok, han clasificado 8. Y conmigo van a ser como unos. No sé cuántos sean. 12. Ok, ok, ok. Clasificamos. Vamos a vigilar a este. A observar. A espectear. Estoy. No, no sé dónde estoy. Ah, sí, mira, ya me vi. Uf, 16 restantes. 16 sobrevivientes. Vamos a ver qué tal. A ver, el siguiente mapa es... Cha, cha, cha, cha. Es... A ver, ya. Uh, no, no sé cuál sea este. Hay que capturar las banderas. Vamos a ver qué tal. ¡Ah, somos equipo. Ok, ok, ok. Somos equipo. Vamos uno a uno. Capturamos con esta nuestra tercera. Dios mío, pero qué lento. Qué lento. Ahí está. Vamos, 3, 2, 4, 3. 4-4 Uy, elimínalo ¡No! Oh, yo también lo eliminé! ¡Ah, no, no lo eliminas! Nada más como que lo aturdes ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a, vamos a apoyar a este compañero ¡Toma! ¡Apúntale no, bien! Le doy. ¡Corre! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, que, que se necesita que recargar! A ver, hay que capturar esta base Hay que capturar esta base ¡Toma! No, pero ¿por qué no le doy? ¡Ey! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. No, corre, corre, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. no, es que ya están. Ya, está ya la están capturando de nuevo. Tomen. No, no, no, no, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es, hay que irnos por los trampolines. Ahora él no se va a dar cuenta que yo estoy acá. Pero ellos, sí. ¡Hagan su lado! ¡Hagan su lado! Toma No, no, no, no, no, no, no, no, no no. no, Es que si estamos un enemigo y uno del equipo contrario Nos vamos a quedar empate está, Nos faltan 20 segundos Está bien, está bien Vamos ganando 8, 8, 4 No, no, el desgraciado me, me lanzó una granada Digo, una bomba <ríe> No, ok, ok, ok Pues cuántos mueren a diario aquí Bueno, mejor dicho, cuántos pierden a diario Toma no, me lo quitaron No, ¿cómo que eliminado? ¿Cómo que Para eliminado? A ver qué tal estamos Esperemos esta vez ganemos A ver, lo que yo quiero saber es que si se puede jugar con amigos No sé A ver, nos va a tocar este de esquivar los obstáculos Hasta llegar a la ronda final Vamos a ver qué tal Vamos, let's go, let's go Doble salto ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Uy! buqueadísimo, buqueadísimo! Voy primero, voy primero, voy primero Hay que ir a la par de esta De esta cosa Voy primero, voy primero, voy primero No hay problema si voy primero Doble salto Doble salto Buenísima, buenísima, buenísima vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! ey. ¡Ey! ¡Qué lagazos! ¡Qué lagazos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Vámonos. ¿Qué? A ver, ya clasificaron 4 de 16. Nosotros vamos a hacer el quinto. Vamos a ver. Salto. Doble salto. Y nosotros vamos a hacer los quintos clasificados. Ahora faltan otros ocho Para que para que termine la clasificación Pero, ¿por qué estoy expecteando a este? ¿Por qué estoy expecteando a este? Algunos centímetros más tarde Cuartos de final 8 restantes Los 8 sobrevivientes Vamos a ver qué tal nos va en la siguiente partida Ahora sí, esta sí podría ser de equipos Porque ya estamos 4 y 4 Uy, Dios mío Ah, evitar los lásers No, Ahorita con los controles y la sensibilidad veo mucho que los voy a evitar tan fácil Ah, ok, es uno por uno Yupi Ok, ok, ok, ok Vámonos con el siguiente Uy, ya, ya fue eliminado uno Uy, aquí tenemos que irnos un poquito más para acá Y doble salto. Uy, excelente, hay que mantenernos a la mitad Dios mío Ok, hay que irnos a un lateral Uno, uno Y Otro por acá no, cómo, cómo puedo, cómo puedo decir eso que de segundo lugar no puede ser, no puede ser que de segundo lugar, pero por poco, por poco lo ganaba. Ustedes vieron por poco, por, por poco lo ganaba. A ver ya, ya, ya, bueno chicos pues espero que les haya gustado el video, denle like si les gustó. Y recuerden suscribirse, voy a estar subiendo videos cada lunes, miércoles y viernes. Eh, espero que les haya gustado el video y nos vemos después. Adiósito. No, no, no, no. Adiósito, adiós.